esto que también son los últimos modelos que sacaron, que son las conflados peces, en diferentes colores, en este gris con blanco y, y negro y en este verde, diferentes tonalidades de verdes Además de varios modelos más, como bueno, para que me ven aquí puesta, que es la de Surubí, eh, de Taradira, vienen varios modelos, hay varios modelos que de este diseño así en estampado. Y después las clásicas de full color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 tienen nuestros datos ahí al ver la pantalla, por ahí consultan si nos, inscriben, nos inscriben por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por email, por donde quieran. Así como nos esperamos.